Pues ya ha terminado el Cross de la Pedriza del 2021. Ha sido una carrera estupenda. Decían que iba a hacer nublado, que iba a hacer mucho frío y pese a que ha hecho un poco de frío por pues el viento en las cumbres altas, por las torres, ha hecho un sol como ahora. Acaba de terminar como hace unas horas y estoy aquí para grabar estos vídeos. Resumen, pues genial, porque mi planificación ha sido buena, eh, he gestionado muy bien esa, esa gestión del esfuerzo y de mis capacidades y mis limitaciones acorde al entrenamiento que había hecho, que no había sido mucho, con lo cual eh, no he podido a lo mejor exprimirme todo lo que me gustaría, pero esto lo he notado porque durante la carrera mis músculos amenazaban con con acalambrarse y también empezaba a tener una visión de túnel eh, estaba cansado cada vez tenía menos y entonces me esforzaba en focalizar y sabe y como conozco la carrera sé que es durante muchas horas y que tienes que hacer esa gestión de esfuerzo incluso en las zonas donde puedes correr y, y parecen más fáciles porque ahí es donde es mucho más probable que te des contra una raíz o una piedra y que vayas al suelo yo me he caído una vez solamente, que como he visto que era tierra donde me he caído, pues directamente me, me he tirado. No ha pasado nada. Y había otras veces que pues he tropezado con piedras o raíces y entonces sí que he puesto el pie rápidamente para, para no caerme. Porque a lo mejor en la zona había piedras y no era un sitio muy bueno para caerse. Entonces ahí mis reflejos han dicho, mejor párate con el otro pie. Y para hacer esto, pues importante conservar siempre fuerza, no ir a tu 100% en, durante toda la carrera y hacer esos entrenamientos de fuerza para que las piernas te respondan y luego puedas con, conseguir eh, sujetarte con la pierna contraria y no ir al suelo de, con la boca y si no tienes suficiente fuerza porque vas muy cansado lo más probable es que aunque quieras tu cuerpo no te va a responder yo hasta en tres o cuatro ocasiones he tropezado de una forma seria para ir a caerme y he conseguido reponerme, pone el otro pie. Y muy bien, porque mis objetivos eran esos, divertirme, ir en compañía, eh, ir tranquilo y no lesionarme, no hacerme ninguna caída grave, y, y disfrutar, sobre todo disfrutar ah, y respirar la mayor parte de la carrera por la nariz, porque ya sabéis, por la nariz conseguimos hasta un 18% más de oxígeno es una forma mucho más eficiente y aquí que no vamos siempre a tope pues lo podemos utilizar para como entrenamiento de respiración yo lo he hecho en la mayor parte de la carrera ha, ha habido algunos momentos que no y que me he notado respirando por la boca pero enseguida pues he, he vuelto a respirar por la nariz y he notado como que eso me ayudaba también a focalizarme a centrarme pues hasta luego, si tenéis alguna pregunta de esta carrera en particular o de las carreras de montaña, pues encantado de leeros. Un saludo, hasta luego.